Este estadio nacerá sobre los restos del Estadio Libertador. Se trata del Estadio Simón Bolívar, ubicado en el centro histórico del barrio Paseño de Tembladerani, La Paz, capital de Bolivia. El diseño estuvo a cargo de la firma de arquitectura L35 Arquitectos y Asociados, con sede en Barcelona, España, quienes estuvieron a cargo de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. El futuro estadio ocupará una extensión de 40.000 metros cuadrados. Tendrá una capacidad para 20.000 personas. El futuro campo deportivo tendrá la capacidad de alojar conciertos y tendrá restaurantes, comercios y salas de eventos con funcionamiento autónomo que buscan prolongar la actividad del edificio más allá de los días de partido. El diseño busca conectar con la identidad de la trama urbana de su entorno y sus pronunciadas pendientes. Se espera esté construido a finales del año 2025. Para ampliar la información, visita Blogarte Plus.